titulado esta, esta charla, este encuentro, eh, bajo la, la rúbrica ¿no? de la intimidad en jaque. La pregunta es por qué eh, la intimidad en jaque, qué es lo que está ocurriendo con nuestra intimidad, por qué en algunos casos se habla de extimidad, que es un concepto que vamos a afiliar en un ratito, y hasta qué punto en realidad esa nueva forma, digámoslo no provisoriamente así, de la intimidad que se ha vuelto sumamente visible, hasta qué punto eso nos transforma en nuestros modos de sentir, de relacionarnos y de concebirnos incluso como humanos, ¿no? Se habla mucho de que ahora hay una suerte de eh, práctica casi confesional abierta en todos los espacios. cuánto de nuestro ser genuino eh, pensamos que estamos poniendo en juego cada vez que nos exhibimos, cada vez que mostramos una foto, sea una selfie o sea una foto de cualquier actividad que hagamos, eh, incluso cuando respondemos, decía, a esas eh, imprecaciones o sugerencias que vienen a veces en las redes mismas eh, exp para expresar qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, etc. Lo que decía es que el primer punto de partida es eh, desarmar un poco ese lugar común que también supone que porque hay una determinada tecnología que aparece o una determinada modalidad o práctica que se imponen, entonces nosotros vamos y cambiamos todo todos nuestros usos, todas nuestras costumbres para obedecer a lo que ese aparato, tecnología, práctica, nos eh, invita a hacer. Y en realidad eh, la cuestión de las nuevas tecnologías es eh, sumamente compleja porque en realidad estas tecnologías no son estrictamente tan nuevas. Los aparatos a veces lo son, pero no necesariamente las formas sociales que estas tecnologías involucran. No son eh, un progreso en el sentido justamente de una novedad que aparece en un horizonte de la época, sino que cada tecnología implica un conjunto de transformaciones históricas que también venía siendo pedido socialmente, que venía siendo demandado, solicitado. Eh, hay cambios culturales, hay demandas sociales que a veces encuentran su expresión después, en un aparato o en una práctica que hace posible el aparato, y después nosotros tendemos a cargar todas las tintas en el aparato mismo. Entonces, los aparatos no es que aparecen y cambian nuestra relación con el mundo, sino que nuestra relación con el mundo estaba cambiando, y por eso hicimos lugar a esos artefactos y a todas esas prácticas que los artefactos inducen. La pregunta es por qué ocurre esto y cuáles son esas demandas sociales, esas prácticas. Por ejemplo, para poner un ejemplo a mano de todos, no es que porque ahora tenemos celulares con cámara, vamos y nos sacamos fotos todo el día, sino que porque había una necesidad social de que nos mostráramos de exhibirnos, entonces un aparato que había surgido con una finalidad determinada, hablar por teléfono, termina sirviendo a finalidades no previstas originalmente. Por ejemplo, sacarse fotos y estar todo el día mandando fotos, consumiendo videos, etcétera. Entonces así es como digamos ese aparato que había nacido para eh, utilizarse en los llamados termina sirviendo como terminal de mensajes y casi como cordón umbilical con el mundo sobre todo si estamos en un interior doméstico y esto ya nos va acercando también a la cuestión de la intimidad de los espacios de la intimidad y del rol que van a tener estos aparatos cuando no solamente se meten y están permanentemente presentes en nuestros espacios de habitabilidad, sino también cuando, además, no se despegan de nuestro cuerpo casi en ningún momento y en algunos casos ni siquiera en el momento del sueño. Eh, con la concepción de la información en general y de la imagen también como algo que se puede medir, pesar y traficar mediante máquinas, no voy a abundar en esto porque no sería nuestros temas, pero sí podemos decir que todas estas transformaciones produjeron cambios en los modos de conocer, o sea, cambios cognitivos. Cambios en las ciencias duras, desde luego, cambios en la forma de manipular y entender lo real, eso sí es importante para lo que vamos a decir después. Y también cambios que tienen que ver con una interdisciplinariedad que se va a expresar bajo la forma de préstamos o pasajes teóricos entre distintos campos, entre la biología, la lingüística, incluso eh, las ciencias sociales, después... Y las ciencias exactas, desde luego, eh, por ejemplo, la noción de código. Eso para decir una palabra respecto a procesos muy complejos, que son un poco como el cañamazo sobre el cual se va tensando eh, y se va armando esta realidad. Lo que sí eh, nos va quedando claro a partir de, de la experiencia es que estas nuevas formas técnicas lo que parecen estar haciendo es desarmando una serie de pares de opuestos, que nos permitían organizar el mundo. ¿Cuáles? ¿Qué pares de opuestos, por ejemplo? Amo-esclavo, vida-muerte, verdadero-falso, activo-pasivo, son sujeto-objeto, digamos. Son todos pares antitéticos que aparecen en distintas discusiones con los cuales organizábamos el pensamiento sobre lo existente. ¿Qué es lo que ocurre con las formas técnicas actuales? Ahí donde había dos estados, en muchos casos, nos introducen un tercer estado que no estaba contemplado, que no estaba previsto. Podemos poner un ejemplo para eh, entender a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vida-muerte. Hasta hace muy poco tiempo no había demasiada duda respecto de cuándo un ser vivo había dejado de estar vivo, o sea, moría. Eh, nosotros, en cambio, hoy podemos tener situaciones eh, como la de un individuo conectado a una máquina, supongamos un respirador, eh, un individuo que quizás está en estado vegetativo, que quizás tenga muerte cerebral, sin embargo, no está muerto en la medida que hay un artefacto que lo está sosteniendo con vida. Ahora, si tuviésemos tan claro si, que ese individuo está vivo, no, no se plantearía, por ejemplo, la desconexión. Y si estuviese tan claro que está muerto, no lo tendríamos conectado. Por ende, ahí apareció un tercer estado que era imprevisible antes de la aparición de esa forma técnica que lo abre. Y esto pasa en muchísimos otros campos. Por ejemplo, eh, y ahora está muy en boba la discusión respecto de eso, la cuestión de los géneros. Eh, hasta Primero sabemos que la noción de género es una noción eh, fechada, aparece en un momento dado, 1947. No se pensaba en términos de género antes de, de que apareciese la noción. ¿Qué ocurría antes? Se tendía a asumir que el sexo biológico tenía que ser la expresión de lo que uno iba a hacer diríamos hoy en términos de género, el que no se sentía a gusto en lo que la biología, digamos, le había asignado, generalmente, y en los modelos sociales previos esto es muy claro, tenía que ir contra los tabúes de época, podía atravestirse, podía, pero no podía hacer más que eso. Nosotros hoy, gracias a los artefactos y a las formas técnicas, también hemos abierto ahí terceros estados, los transgéneros, que serían imposibles en cierta manera si no hubiese terapias hormonales, incluso intervenciones quirúrgicas. Es decir, eh, hemos podido abrir un abanico que complejiza lo que antes eran dos opciones cerradas. Eh, a, ¿A qué voy con esto? Que Esto que acabo de decir y que ejemplifica dos campos muy específicos, esto vale para una serie de otros espacios. Por ejemplo, también eh, vale para la ruptura de la polaridad íntimo-público, que es una polaridad que la modernidad había facetado con gran precisión. ¿Qué era lo íntimo? ¿Qué era lo público? Y por supuesto lo privado, que no era exactamente lo mismo que lo íntimo. Pero en todo caso, quedaba claro que había una vida pública, una vida que se mostraba, una vida social abierta, y que había otra zona que el individuo guardaba de esa mirada, que podía estar en contradicción con la vida pública, sí, no tenía que ser coherente. Ese individuo podía tener sus espacios de reparo, sus espacios de reserva, pero en todo caso no había terceros estados. Nosotros, en cambio, hoy podemos hablar, y ahora lo vamos a definir, de, eh, las, del estado de extimidad. El estado de extimidad no es exactamente ni lo mismo que era antes la publicidad, lo público, ni tampoco es lo que antes denominábamos lo íntimo. Por razones que eh, creo que la experiencia de cada uno de nosotros todos los días, no, no, razones que nos brinda esta misma experiencia. Eh, ¿Qué sería entonces esta extimidad? Acá me voy a pasar en Paula civilia que es una antropóloga argentina que vive en Brasil y que trabaja con la cuestión justamente de la extimidad. Toma el concepto del psicoanálisis, aunque le da otro sesgo, no, no lo toma tal como Lacan lo había definido. Paula Sibiria dice que la extimidad es una intimidad, pero que nace concebida para ser pública. Quiero decir, la foto que yo subo, aunque la suba tomada, sacada en un espacio supuestamente íntimo y que luego subo una red, esa foto en realidad siempre fue pensada para ser mostrada de ese modo. No es una foto robada, puede serlo, pero si es una foto robada, estaríamos ante otro proceso, estaríamos ante la vulneración la intimidad. La intimidad alude al individuo que voluntariamente toma algo que antes hubiese estado reservado, un círculo muy restringido, y lo vuelve abierto a la mirada, quizás no del mundo entero, pero sí un círculo de conocidos mucho más amplio que el que hubiese podido ver esta imagen originalmente. Por ejemplo, digamos, un ejemplo de, también de intimidad sin llegar a la, a la foto eh, más audaz, Podría ser la foto en un cumpleaños familiar que antes hubiesen visto muy pocas personas, las presentes, y quizás algún amigo que viese un álbum de fotos, y por hoy puedo subir, y si tengo 500 amigos en Facebook, es vista por 500 personas que antes nunca hubieran accedido a ver, por ejemplo, cómo era el lugar donde se festejaba ese cumpleaños, quiénes eran las personas asistentes, etc. Entonces, eh, la cuestión de la extimidad abre una serie de situaciones paradójicas que son eh, sumamente interesantes. Por ejemplo, entre esas paradojas eh, se encuentra la de la propia indignación de los individuos cuando sus propios datos son traficados eh, por determinadas empresas que buscan lógicamente ofrecer ciertos productos, eh, como si ese tráfico de datos supusiese una vulneración de una intimidad. Entonces esto es una paradoja. Nosotros sabemos que los perfiles que creamos tienen una serie de condiciones que suscribimos también, que incluyen justamente que esa información puede ser entregada a empresas, a organizaciones, etcétera, y que esa, esos datos lógicamente van a servir después para hacernos ofertas, ofertas determinadas. Eh, ¿Por qué nos indignamos entonces cuando aquello que firmamos a sabiendas se convierte en un hecho ¿no? y, y vemos que nuestros datos fueron entregados para tal y cual cosa. Puede ser una campaña política, sí, pero puede ser también una campaña publicitaria, ¿se entiende? Entonces ahí el individuo todavía se basa para pensar estas cuestiones en las antiguas nociones de público-privado o de publicidad e intimidad, no teniendo en cuenta que ha habido una mutación que él mismo como individuo firmó, suscribió o avaló. Esto también es interesante. Podemos decir igual, para continuar con esta mínima historización, que ya en los años 1960, 1970, había habido, se había dado un puntapié inicial acá eh, a lo que se llamaba anteriormente la intimidad. Había habido un desplazamiento, si se quiere, desde lo que llamamos la interioridad hacia lo visible. ¿Cómo se manifestó esto? Por ejemplo, eh, en la forma de exhibición de los cuerpos. Nosotros sabemos que las publicidades de esa época, 60-70, nos dejan ver cuerpos cada vez más descubiertos, cada vez más trabajados, sobre todo en el caso de los hombres, cada vez más musculosos. En el caso de las mujeres, eh, más que la musculatura, que va a ser una cuestión posterior, cada vez más despojados. Eh, y esos cuerpos no solamente van a ser más trabajados desde la exterioridad, como estoy poniendo de ejemplo, ¿no? la, la gimnasia, sino también desde la interioridad. Las dietas, por ejemplo. La cuestión del fitness se va a ir esbozando muy lentamente entre los 80 y los 90 después. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que en ese desplazamiento hacia la exterioridad empezaba a asumirse o a comprobarse tal vez que lo que los demás podían ver de nosotros y ver literalmente con los ojos en una imagen que eso se había transformado en algo quizás más valioso o más confiable que lo que se suponía que había en el interior del individuo. Y eso sí fue un cambio notable respecto de los preceptos de lo moderno, porque esos preceptos de lo moderno se anclaban en la idea contraria, que la apariencia era un engaño, que lo que realmente importaba era lo que teníamos adentro y que eso que teníamos adentro se cultivaba pacientemente, a veces justamente, a contracorriente de lo que era nuestra imagen eh, social en términos de apariencia. Es una transformación esta muy compleja, muy contradictoria, que tuvo muchas resistencias. ¿Por qué? Porque efectivamente se, veía, se venía de 200 años de trabajo contrario, de trabajo con la idea de que lo que definía quién es él, de modo genuino, era nuestro interior, no nuestra apariencia o nuestro exterior. No se hablaba en la modernidad del alma, en, en el sentido cristiano, ya no era ese el punto o el tópico, pero sí se hablaba de la espiritualidad, de los valores, de la ética. Eh, en un punto, digamos, eh, se creía en la forja del carácter como algo lento, como algo que era casi el trabajo de una vida entera. Eh, se aspiraba a que el individuo hiciera una suerte de balance de sus acciones cada tanto. No digo todas las noches bajo la forma del examen de conciencia, pero podía ser cada X tiempo, cuando ocurría un acontecimiento importante en su vida. Entonces, eh, ahí es, digamos, en ese desplazamiento hacia lo visible que ocurre en los años 1970, 1980 sin duda, ahí es donde aparece, empieza a esbozarse, según Sibiria, este tercer estado que denominaríamos eh, la extimidad. Entonces... Entre lo íntimo y lo público aparece el estado éxtimo. Lo digo entre comillas porque es un término, es un neologismo, lógicamente. Esta, este tercer estado, entre lo, lo íntimo y lo público, lo éxtimo, también va a romper, además de con la dicotomía privado-público, va a romper con la dicotomía activo-pasivo. Porque el individuo eh, va a requerir, va a necesitar, para implementarla, de la máquina como no había requerido de la máquina para bocetar que era lo público y que era lo privado o eventualmente lo íntimo. Gran parte de la exhibición de la intimidad va a empezar a tener que ver con cámaras. Esto eh, ancla todo en lo visible absolutamente y en la imagen que, que se muestra. Eh, y ahí entonces es importante también decir que el linaje de los aparatos nos va mostrando que esos aparatos se fueron haciendo, sobre todo los que tienen que ver con la captura de imágenes, cada vez más eh, chicos, cada, mes, cada vez más baratos, cada vez más sencillos de utilizar. Nosotros en los últimos 10 años asistimos a una revolución en ese sentido impactante en términos de velocidad con la aparición del llamado teléfono inteligente que permite, como, como todos sabemos, compactar una serie de funciones en un solo en un solo artefacto, eh, y que además, digamos, eh, adquiere muy rápidamente un carácter protésico. Es decir, se convierte en una suerte de prótesis, ya no comunicativa solamente, como sería el teléfono, sino una prótesis intelectiva y, en última instancia, subjetiva. Ese teléfono nos acompaña a todas partes, es un poco como un fragmento de nosotros mismos, y si lo perdemos, lo extraviamos, nos lo olvidamos, nos lo roban, sentimos a veces que nos falta una parte casi del cuerpo, lo cual no es una sensación del todo errada. ¿Mm? No lo es, digo, desde el momento en que toda la información que está contenida en nuestros teléfonos muchas veces devela más de nosotros mismos que lo que puede saber alguien que vive con nosotros. ¿Por qué? Por razones que no son tan misteriosas y es que Quizás nosotros no le contamos a alguien que vive con nosotros todo lo que hicimos, todo lo que miramos, todo lo que buscamos, todo lo que pensamos, pero muchas de esas cosas que consideraríamos menores las hicimos a través de un teléfono que acopió esos datos, que los guardó. Entonces sabe quizás en qué estábamos pensando cuando esperábamos un medio de transporte, eh, qué estábamos buscando, qué música estábamos escuchando mientras estábamos en una sala de espera y así una larga serie, etcétera. Entonces, digo ese, ese teléfono se ha convertido en una prótesis subjetiva y se ha convertido además en uno de los medios privilegiados de captura de imágenes para el individuo común. Después también hay otra cuestión interesante que va a tocar el asunto de lo íntimo y lo público y es la siguiente. Todo lo que nosotros eh, denominamos habitualmente virtualidad y ahí sí hablo ya más desde eh, cuestiones que tienen que ver con la filosofía de la representación, la estética y una serie de campos más puramente teóricos quizás, todo lo que eh, cayó del lado de la virtualidad asumió en muchos casos involuntariamente, pero pasó todos aquellos estigmas con los cuales cargaba el término representación. Ustedes saben que la historia del término representación es muy larga, es muy compleja, se arrastra desde la, desde la antigüedad hasta hoy. Sabemos que eh, tuvo varios cambios o giros, pero también sabemos que eh, en aquel mundo antiguo, al que siempre nos remitimos, el mundo griego, representación en un momento dado supo tener dos acepciones fuertes. Una era el, el sentido de la mímesis, ¿no? la copia, representar era copiar. Y Oprah, otro sentido, perdón, era el que tenía que ver con volver a traer a la presencia, representar, o sea, volver a presentar. A lo largo de la historia, en un, en un recorrido sumamente complejo, esta segunda acepción fue quedando un poco de lado para privilegiarse la otra, la de la representación como mimesis copia y bajo el cristianismo ni hablar, falsa apariencia, eh, Cuestión secundaria, falaz, engañosa. La virtualidad en un primer momento cargó entonces con estos eh, significados más bien negativos. Entonces se pensaba que lo que ocurría en el campo de lo virtual era falso respecto de un real, que era la experiencia auténtica, genuina. Entonces, de ahí se derivaban cosas como, bueno, si me relaciono con alguien cara a cara, esa relación es más real que si tengo una relación, no sé, mediante uno de estos medios de comunicación, cualquiera fueren ¿eh? el teléfono o cualquier otra cosa. Eh, claro que eh, cuando nosotros hoy en día utilizamos estos aparatos, tenemos experiencias cotidianas que nos llevan a sospechar que eh, acá está pasando otra cosa. Por ejemplo, cuántas veces nos pasa que estamos en un determinado espacio y por algo que vemos, en el teléfono nos alteramos, no sé, es algo que nos interfiere absolutamente, nos alteramos, cambiamos el estado anímico, incluso podemos cambiar la actitud que tenemos frente al que está sentado realmente delante nuestro. Eh, entonces digo, si algo que está ocurriendo ahí nos afecta tanto anímicamente y, y está transformando, impactando en aquello que denominamos real, ¿por qué razón vamos a pensar que eso que está ahí es menos real que lo real? Y esto es algo que hoy en día se está revisando eh, desde distintos ángulos porque efectivamente lo que está ocurriendo en este mundo de la virtualidad también tiene que ver con nuevas, podríamos llamar micropolíticas de los afectos y nuevos modos de la vigilancia y nuevos modos del control. Eh, no me estoy refiriendo ahora al control estatal, no estoy hablando estrictamente del big data ni, ni de cómo nos sacan datos para no sé, vigilarnos o ofrecernos productos, no estoy hablando de eso, sino que me estoy refiriendo a las vigilancias afectivas básicas de lo cotidiano. Por ejemplo, que alguien, eh, no sé, se enoje conmigo porque ve que yo vi un mensaje y no lo respondí instantáneamente. Ahí no estamos hablando de la vigilancia del Estado. Sin embargo, hay un ojo puesto en nuestras conductas porque hay una vigilancia electrónica que también permite que los microefectos eh, ...queden bajo la red eh, de la fiscalización. Entonces, eh, eso es algo también que va a empezar a definir nuevas formas de la intimidad, porque sin duda, si a mí me fiscaliza un afecto, la cuestión, digamos, de la exposición cambia de tono. No es lo mismo exponerme a la vigilancia del Estado que exponerme a la vigilancia de un amigo o amiga que me pueda reprochar haber visto o no haber visto o yo misma, digamos, elegir demostrarle a alguien que entré, que vi su mensaje y que no le quise responder, dándole a entender que puedo responder a otros pero no a ese mensaje, y así una serie de etcétera. Entonces, podemos decir que lo que ocurre en esos aparatos es menos verdadero o menos real, o que tiene menos impacto en cómo nos vamos moviendo socialmente, anímicamente, etcétera. Lo que nos pasa también para pensar esto es que hay como una suerte de falta de acoplamiento entre los conceptos que la modernidad nos había legado para pensar el mundo, lo humano, lo privado, lo público, lo íntimo, y la realidad a la cual nos están exponiendo los artefactos técnicos. Imagínense también que en esta cuestión de lo activo y lo pasivo, tendía a pensarse hasta hace muy poco tiempo que quien estuviera mucho en contacto con una máquina de alguna forma se deshumanizaba, perdía algo de humanidad porque el contacto con la máquina supuestamente eh, nos robaba algo así como la sensibilidad humana, lo no genuino. Bueno, esta es otra idea que requiere revisión. Estamos todo el día con teléfonos en la mano, no por eso pensamos ahora o creemos que nos hemos convertido necesariamente en robots, en insensibles, etc. Digamos, sostener ese prejuicio sería también un poco un poco inútil